En Londres estuve aproximadamente 10 días. Ahí sufrí torturas de todo tipo, violencia política sexual específicamente, eh, tortura psicológica de amenazas con, con detener a mis hijos, con de, tortura psicológica de escuchar las torturas a otras personas, que esa es una, una parte muy difícil de sobrellevar psicológicamente. Eh, queda uno muy marcada, porque las torturas propias uno está todo el rato resistiendo, de alguna manera. Pero estar eh, escuchando cómo torturan a otras personas, es y lo hemos conversado con varias personas, de las experiencias más, más difíciles.